Y aquí estamos, eh, nuevamente al aire en mixmagazine.com, nos pueden escuchar desde allí, www.mixmagazine.com. Y tenemos comunicación telefónica con eh, Jorgito Barrio, que bueno, ahí estaremos hablando un poquito con él. Jorgito, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va, Peti? Buenas tardes. Felicitaciones por el estreno, ¿no? Sí, sí, aquí estamos estrenando, estamos más nerviosos que vos, ¿eh? ¿Está todo bien? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, me escuchas bien. Bien, perfecto. Sí, estamos... Eh, estoy como... El, bueno, vos sos joven, no, no creo que te acuerdes del pulpo manotas, ¿no? ¿Cómo? El pulpo manotas. ¿Te acuerdas del pulpo manotas? No, yo estoy preguntando cada cosa. No, che, ni idea. no, no. Bueno, era un pulpo, obviamente, un dibujito que tenía 400 manos. Yo estoy con 400 manos en este momento. Y además con Karina, o sea, que me está dando una mano, o sea, que imagínate. No, no, no, no, no tenía... Desconocida. Bueno, búscalo, vas a ver, así estoy yo. Este, bueno, Jorgito, eh, estamos estrenando, sos el primer invitado aquí que tengo telefónicamente. Eh, para mí es un placer, sabes que hemos hablado en varias oportunidades y me gusta destacar lo mucho que te gusta lo que haces con 17 años, que lo venís haciendo hace un montonazo. Este, pero bueno, para la gente que todavía no lo conoce, repetimos: el señor es Jorgito Barrio. Hijo del reconocido Jorge Barrio aquí en la ciudad de Pinamar En este momento corriendo dos categorías de, del automovilismo argentino Que es la Fórmula Renault 2.0 También conocida como Fábrica de Talentos Donde el señor es actual campeón Y además, como si esto fuera poco También está corriendo TC2000 eh, este, La categoría que es antesala del Super TC2000 Jorgito, ¿cómo empezó esta locura? ¿Cómo empezó ahí? Qué buena pregunta, ¿no? Ah, no es tan alocado como te puede pensar, ¿eh? A ver. No, en general me gustaban los autos. Sí. Eh, veía las carreras los domingos. Bueno, lo común, ¿no? De alguien que le gusta en general las carreras. Eh, nada. Ya de por sí, de chiquito me gustaba eso. Sí. Y. Un día mi vieja me llevó a. A los carteles de alquiler, ¿no? Acá en la zona, unos cabía. había ah, donde está el casino, si no lo cabía enfrente, que si no me equivoco ahora cerraron. Sí. Pero bueno, en su momento era, no estaban los de enfrente y era top, ¿no? Ajá. Así que, nada, empezó todo por ahí. Y y nada, me encantó, evidentemente, fui unas dos o tres veces más, ponele. Sí. Y para mi cumpleaños de seis años me regalaron mi primer cartis. Para, para, para, para. Y ahí empecé a ir a girar a Mar del Plata, que era la pista más cercana, y así todo empezó. Seis años. Sí, tu primer karting? Ahí. Sí okay. No o sea, es tan no común, ¿eh? no se suel... crea. Yo a los seis tenía un Playmobil Y para mí era re loco <risa> No, pero Cada vez yo creo que O sea, no solo con mi casa Sino con mucho más, creo que En el automovilismo en general sí. Todo se va haciendo Se van achicando las pedazas Sí, claro comien, ¿no? Sí, obvio, obvio Sí, tal cual. Eh, ba, sin, significantemente, además. Seguro. Eh, a medida que han pasado el tiempo, cada vez eh, se nota más la juventud en uh -huh. el deporte. Y, y nada, cada vez, eh, con pequeños pasos, bueno, como el mío a nivel nacional o, o con en su momento lo que fue Verstappen, que fue revolucionario, que eh, creo que tenía 16 o 17 años. Como que yo te diga que ahora te, me estoy subiendo arriba en Fórmula 1, ¿no? Claro. Ajá. Eh, nada, cosas revolucionarias y de a poco se va viendo eh, más normal. Pero sí, ¿Alguien de la, fa sí, ¿alguien ver, de la familia, ver, Jorgito, que, que, que te haya impulsado, digamos que haya corrido? ¿Algo no? No, mi viejo participaba en, el, en Ah, el, es verdad. Estaba la cosa uh -huh. eh, y le gustaba el automovilismo, me lo transmitió a mí, claro. a mí me gustó también. Como podría haber dicho, a ver, no me gusta y punto, claro. pero. ¿Te nació eh, solo? ¿Cómo? Te nació sí, solo sí. tus ganas propias Sí, sí, sí, sí. En el deporte me gustaba Porque además yo ya miraba las carreras Antes Bien. de correr, o, eh, Los domingos, como te dije Miraba Fórmula 1 Claro eh, Automobilismo nacional también De todo un poco, ¿no? Y, Bien. Bien Y nada Y cuando se me dio la oportunidad No me fue mal Y, y bueno Y me pusieron una ficha Y allá fui Claro, claro Está bien. Bueno, entonces, desde los seis hasta ahora, pasando por el karting, palo y palo, ¿no paraste nunca? Eh, no, no, no, no, la verdad es que no, no he tenido stop no desde que empecé. Uh -huh. eh, así que nada. Bien. Bueno... Ah, es... desde, desde esos seis años... Siempre he tenido por suerte la oportunidad de estar arriba de un auto. Bien. Así que nada, y agradecido a la vida con, con esa oportunidad que me ha dado, ¿no? Bien. Sabes que en la una oportunidad, creo que te lo he dicho, ¿no? Eh, mirando en, en ¿no? Este el programa reconocido de, de automovilismo argentino, eh, habían pasado un video tuyo, de muy chiquito, cuando estabas haciendo karting, la sí, verdad. Esa, de ¿Qué? Esa hay mucho. Es buenísimo. Es bueno, pero ese, ese no es el único No, me imagino ¿Sabes lo, sabe lo que me llamó la atención de ese video? Que, ese que vi yo particularmente Que tenías no. la misma ¿Sabes lo que me llamó la atención a mí de ese video? Eh, mira mucho me dijeron La serie con la que hablaba. Exactamente, ver? exactamente sí. Impresionante sí, sí. Y de ahí calculé que Ah, No me acuerdo bien cuál de todos era. 7, 8, 6. No sé cuánto tenía. 7, 8. ¿Cuál era el de.? No me acuerdo, pero tenías una labia, muchachito, impresionante. Sí, de... nada, calculé que tenías 8 años. Bueno, 8. Mucho. Sí. Mucho, tirando, tirando para arriba. ¿Cómo, ¿De dónde sacaste esa labia? Porque también bien, el manejo la va sacando, pero. ¿Esa nah, labia? Que... B, ¿Qué sé yo? No sé. Qué grande. Siempre... No sé, vos ves. Entre tanta entrevista que ve, o sea, se te termina pegando el vocabulario. Claro. Está muy bien, está bueno, muy bien. Era lo que me salía en su momento, pero. Seguro. que para, para, para mi edad era bastante avanzado. Totalmente, totalmente, salía. porque si no fui el mío que te lo dijo, claramente había algo que llamó la atención, ¿no? ¿Me escuchas bien, Jorgito? Sí, sí, te escucho. Bueno. Jorgito, escuchame una cosa. Vamos a, a traspolarnos un poquito al presente. Acá, para de poco, cuando te veas eh, por Mix eh, Magazine, vas a ver que estás ahí con una enorme copa de tu mano izquierda, unos laureles que te cruzan el pecho y del otro lado, ah, una botella, esperemos que sea, que sea jugo de manzana. Eh, levantándolo... Retrasado, ¿Eh? Retrasado, gusta, ¿no? Sí, claro, obviamente. Como usted se merece. Eh, bueno, ahí eh, lograste la, el campeonato, ahora a principios de este, de este 2021, en la Fórmula Renault 2.0. La conocida sí. fábrica de talentos. Contanos un sí. poquito de, de emociones, sensaciones, este, eh, iniciar y ya salir campeón. Contanos un poquito. Nada, fue loco, porque la realidad es que, que menos experiencia tenía. Uh -huh. Dentro de todos los que estaban peleando, allá estaba, bueno, mi mayor rival fue Isidoro, que... Tenía un año de experiencia y el segundo que fue ese ya él estaba eh, con años de experiencia anterior y bueno, uh -huh. estaba mucho más avanzado que yo en, con, con respecto a, a las carreras, a la dinámica de las carreras y todo eso. Uh -huh. Yo estaba, tuve que ir aprendiendo sobre la marcha, como él también en su momento, pero sin la presión de saber que no iba a ser eh, contendiente de campeonato, ¿no? Claro. Bien. Y nada, yo en el mismo año se dio todo, digamos, la primera victoria, eh, la primer gol, eh, los buenos resultados y, y, y bueno, y terminó siendo campeonato, ¿no? Así que, o sea, además fue sobre un año raro, ¿no? La pandemia, claro. eh, correr sin público, eh, pues, eh, en este año justo no, pero ha tocado correr sobre semana. Fueron muchas cosas raras, uh -huh, ¿no? En uh -huh, general. Seguro. Un año corto, en general, pocas fechas. Claro. Eh, nada, o sea. Eh, fue todo muy rápido y todo tocó adaptarse, ¿no? Uh -huh. Porque nada, todo, fue todo fuera de lo normal. Claro. Y. ya, o se fue, o sea, evidentemente muy contento, ¿no? Pero a principio de año, evidentemente voy a ganar y, y no, no correría. Claro. Pero. Tampoco me esperaba que termine así, ¿no? Así que, no o sea, no estaba así. 100% seguro de que estaba listo como para pegar un campeonato. Porque seguro. no sé si lo fue, ¿no? Claro. Pero, oh, ah, también siempre la ayuda del equipo, de la familia. Evidentemente le, siempre tuve el material, ¿no? Para ganar y eso me ayudó un montón. ¿no? Seguro. Yo, yo me imagino... Durante el campeonato, que pues, tal vez... Eh, son errores que le pasa a todos en el primer año, uh -huh. pero bueno, en su momento no, no se podía cometer porque eh, peleando por el campeonato son errores que te dejan sin puntos y, y evidentemente te complican, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Eh, de nada. A, además hay que decir, yo, bueno, vos sabés que vos dirás, este muchacho, bueno, siendo generoso lo de muchacho, ¿no? Lo mío, este este muchacho me llena de elogio, pero digo, eh, cuando vos empezaste la fórmula Renault 2.0, también estabas corriendo en la fórmula 3. Sí, porque pasó, pasaron cosas ¿no? con la categoría con la 2.0, estaba pasando un mal momento uh -huh. en el que no se sabía si arrancaba campeón. Y, y con mi viejo decidimos que eh, agarrar el buen momento de la Metropolitana, que en su momento eran 37 autos. Claro. Y el chico del eh, me hicieron un pie con un equipo de la Metropolitana, que bueno, ellos siempre me decían lo mejor y sabían que el, el auto era bueno, que se iba a tener chance de mostrarme y. Y me fue muy bien, la verdad. Uh -huh. Me fue muy bien y me dolió mucho tener que tener, claro. ir entre una y otra, ¿no? Claro. Porque para pasarla todo, la, las fechas normalmente coinciden entre ambas fórmulas claro. y entre una y otra. Seguro, seguro. Así que nada, me dolió mucho la decisión porque había hecho un buen grupo, sabía que tenía un buen auto y sabía que era para pedir el campeonato. Uh -huh. Pero bueno, son decisiones que tenés que ir tomando a medida que va avanzando en tu carrera deportiva, que son decisiones fuertes, pero hay, hay que, hay que tomarlas, ¿no? En un momento. Seguro, seguro. Eh, bueno, y ahora también, hablando de, de doblete, también estás, además de defendiendo el título de la, de la Renault 2.0, saltaste a un auto completamente diferente, estabas en un monoplaza y ahora estás en un auto de tres cuerpos eh, en el TC2000, en el equipo ambrogio Racing, en un Renault Fluence. Y estás rompiéndola, querido... <risa> Yo no sé qué decirte, yo ya me aburro de decirte cosas lindas. Sí, ¿no? ¿Y sí? Y pasa que eh, también, hablando de tomar muchas decisiones, eh, la realidad es que yo creo que ameritaba, ¿no? Mi, mi, mi momento de, o sea, mi, mi capacidad como para de adaptación ameritaba un cambio, ¿no? En, uh -huh. el sentido en el que yo creo que me sentía capaz como para poder pegar el salto, ¿no? Claro. Y bueno, la realidad es que había muy poco tiempo, había que conseguir el presupuesto. Y no era solo mi, eh, mi, mi decisión, ¿no? seguro o, o, o mi saber que podía estar apto para, para el desafío, ¿no? Uh -huh. Era también juntar la plata, había claro. solo mes entre el final del campeonato y el principio del otro. Entonces, fue una decisión complicada uh -huh. también. Pero por suerte pudimos llegar a un buen acuerdo. Bien. Y además sabemos o sea, que el Ambrogio lo tenemos considerado y mucho nosotros uh -huh. nosotros el, el mejor equipo ¿no? por lo menos el TC 2000 eh, es el que mejor auto tiene y, uh -huh. y el, el más constante ¿no? uh -huh. donde su auto tal vez no será el mejor en un lado pero siempre está dentro del top 5 y para ganar un campeonato de la consistencia es importantísimo seguro seguro así que nada una de las ¿verdad? cosas sí, sí perdón. el mismo lunes que salgo campeón uh -huh. eh, me quedo había un evento de Renault Uh -huh. me quedo en el autódromo y ahí mismo pruebo o sea, por primera vez mi auto de contexto que me ser un deseo mil fue un super eh, me parece que fue el de milla, no me acuerdo uh -huh. si fue el de milla o el de Pernilla. sí y nada eh, ahí también, ahí mismo también cierro que iba a participar en Teseo ¿no? Mil, así como te digo, o sea el campeonato lo gané en febrero no tenés tiempo de respirar Jorgito, no, no, por eso te digo pasaron muchas cosas que tal vez para analizarla o para pensarla lleva más tiempo que, que el que tuve claro. pero bueno la realidad es como que te dije el año también fue raro hubo que adaptarse y, y bueno no solo fue adaptarse a a a todo lo que pasó sino a a lo, lo que siguió el año con respecto a la pandemia y todo eso, que nada pues, o sea tocaron dar muchas decisiones en poco tiempo y y sin margen de error ¿no? seguro Porque, seguro eh, Capaz que un error en qué decisión tomar en mi carrera deportiva hubiera sido muy importante, uh -huh. para bien o para mal. Seguro, Yo seguro. Yo creo que por ahora vamos por un buen camino y, y nada, esperemos seguir así. Seguro. Bueno, hay que decirle a la gente que en, justamente en el TC 2000 eh, se han corrido cinco fechas, estás puntero de, del campeonato. Eh, mmm, con el auto más pesado, que también eso es otra de las cosas que te tuviste que acostumbrar, porque en la Fórmula Renault, como bien me dijiste vos una vez, no se suma lastre. Eh, sí, en el TC2000, bueno, por todo lo que has ganado de la primera fecha a la, a la quinta, has sumado 80 kilos, ¿no? Si mal no recuerdo. 80 kilos. 80 kilitos, ¿eh? Este, y, a y a pesar de eso, el domingo pasado saliste segundo en, en la final. Este, y bueno, eso, como hablábamos también oportunamente durante la semana, eh, hace que, que bueno... Nada, sacaste un excelente resultado, tus, tus campeones de equipo también, de, de, de carrera, también van sumando y eso hace que, a falta de seis fechas, este, te sea más beneficioso, ¿no? Porque eso también va sumando, vos ya llegaste al tope de, de kilos y, bueno, en sí. la punta está bueno. Claro. Ni hablar del tope de kilos. Seguro, sí. seguro. Eh, nada, o sea, también es algo que capaz que la gente no sabe o un auto de competición, 80 kilos es una, es una cosa de loco, ¿no? Claro. O sea, vos buscás, sacar mayor rendimiento y le echás 80 kilos y, y nada, es, es muy difícil. Seguro. Pero, o sea, el, el equipo, evidentemente, como te digo, el auto, ellos entienden cómo hacerlo andar, ¿no? Tal cual. Dentro de, dentro de las limitaciones y dentro de, de, de, de bueno, uh -huh. no solo afecta al auto, sino que también afecta al motor. Obvio. Porque ese auto lo, lo sobrellevan, pero muy bien, ¿no? Y, y eso hace que, eh, nada, pueda dentro de todo remarla, ¿no? Seguro. Un auto tan pesado es, es meritorio, Seguro. es meritorio y, y no solo... Eh, a veces la gente me dice el mérito mío y yo creo que es bastante compartido el mérito. Seguro, sí, sí, tal Porque cual. Porque no, no, no es nada fácil tirar un auto en pista que haga la pol con 80 kilos. Seguro. Sí, no, creo que lo hemos hablado en la última charla que tuvimos el lunes o el martes, eh, que es claramente como decís vos, ¿no? Está tu muñeca, que obviamente está más que demostrado que Cuando te subís la rompes, pero claramente también está el equipo detrás tuyo que te pone un auto competitivo eh, que sabe lo que hace, que sabe las pistas y que, bueno, también está ese feedback famoso, ¿no? Ese ida y vuelta entre vos que le decís, che, mira, me tira de acá, me, esto, lo otro, y ellos atentos a eso hacen que el combo eh, entre piloto y equipo, bueno, esté ahí arriba de todo, ¿no? Ojalá. Sí. Sí, sí, no, no, el Compas ahora viene funcionando bien, por suerte. ¿no? Seguro, seguro. Y, y al fin y al cabo, me, también otra reflexión que hicimos, son 12 fechas, ¿no? Y recién vamos 5 y ya llegamos al tope, entonces claro. es un problema que vamos a tener que liar durante todo el año. Claro, que, bueno, claro. Eh, tal vez en Buenos Aires no afecte tanto como en otras pistas, pero uh -huh. en general afecta mucho, ¿no? Pero hay otras pistas que realmente lo parece más. Así que nada, espero que en general le podamos encontrar la vuelta porque va a ser algo con lo que vamos, como dije, a lidiar todo el año. Seguro. Jorgito, eh, queremos agradecerte estos minutos. La verdad que yo me la pasaría hablando porque, francamente, es interesante eh, todo lo que decís. Es buenísimo que también eh, la y gente... ¿Eh? Y yo respondiendo. Pero, claro, <risa> encima vos respondés como un crack, ¿sabes qué? Me quedo hasta las 6 de la tarde que termina el programa. No, mentira. Pero digo, bueno, esto está bueno para que el pinamarense y también desde cualquier lugar del mundo nos escuchan, eh, te vaya conociendo. Creo que no falta demasiado para que pegues un salto importante. ¿Sacaste el registro de conducir a todo esto? ¿Cómo? ¿Sacaste el registro de conducir? Sí, sí, por todo lo saqué. Ya le, le, le, saqué, le saqué la, la, la tapa clarín y le, le saqué la noticia... A Atene ¿no? Bien. Me claro, me acuerdo. Me grana. acuerdo. Pará, ¿lo sacaste en serio? Pero, ah, me me tiraron un poquito abajo, pero ahora, ahora ya estamos, estamos legal. Decime que cuando entraste me dijeron: no, tomás flaco, ahí tenés el registro, no saques el registro, no me haga para tiempo, te dijeron, me imagino, ¿no? ¿no? Eso es, eso es, Buen punto favor, por suerte. Claro, obviamente. Bien, perfecto. Bueno, Jorgito, te mando un fuerte abrazo. La próxima tenés, este, bueno, hay que decirle a la gente que además no solo que compiten dos categorías, sino que las hacen el mismo fin de semana, por si esto fuera poco, ¿no? Sí. Se saca, sale de uno y se mete en otro. Un crack. Especialmente, especialmente, el domingo. Sí. Llega si, a ser poding aunque sea mil, que siempre se corre primero. Sí. Eh, tengo que bajarme corriendo. Sí, bueno, claro. Pues, hoy no ha Así que tengo que irme corriendo del pollo, romper rápido el champán. Claro. Por suerte, al a irme yo primero, también mojo y no me mojan. Entonces está la ventaja de que un poco. ¿Te cambias la pincha? Me... ¿Te cambias el antiflama? ¿Cómo? ¿Te cambias el antiflama para subir de uno a otro, sí? No, porque no llego. Pero no te das cuenta. Con... El domingo me subo con el de renal porque no llego. Claro. Pero digo que tengo que. No sé. Tengo que desvestirme y.. y... Y a veces se subestima, ¿no? Pero eh, eh, consume por lo menos 6 minutos. Sí, sí. Es 5 minutos de consume, ¿no? Entre que eh, te pones los auriculares, te ponen bien puestos, la capucha... Sí, sí, sí. No es cosa menor. Yo te lo dije en joda, pero es cierto eso. Cajante, sí, sí. cojando, que te gusta el auto, te atan, que te quede cómodo cuando te atan. Sí, eh, sí. No, no, no, lleva, lleva su tiempo. Lo sé, me imagino. No, sí. Me imagino. Por, por Jorge... cierto, ya no, de tanda libre antes de la carrera de la fórmula que... Me dan un poquito de changüí, ¿no? Porque si no, Estamos sería che, Que se pone las pilas, che. ¿No? Sí, eh, nada, no, que me den un poquito más de tiempo. Jorgito, te mando un fuerte abrazo. 17 y 18 de julio en Paraná, por Fórmula Renault 2.0, y TC2000 estaremos allí pendientes de ti. ¿Cuál? En ambas categorías, así que nada. Dale. que vamos a intentar lo mejor. Dale, perfecto. Jorgito, te mando un fuerte abrazo. y Estaremos próximamente en contacto. Otro para vos, saludo Saludos para todos. Abrazo grande. Muy bien, ¿eh? allí pasó Jorgito Barrio ¿eh? en una charla súper interesante aquí por Mix Magazine.